Hola amigos del canal Random, hoy os traemos una movie en la que se parodian superhéroes y a Star Wars, así que preparaos para chistes malos y efectos especiales cutres, porque llega Avengers of Justice, First Wars o Los Nuevos Vengadores, más fácil sí. <ríe> Hace poco, poco tiempo, en una galaxia muy, muy cercana, alguien despierta al Joker, perdón, perdón, perdón, a Bromista Oscuro. Y le dice que los hijos de Batman, eh, perdón, perdón, de Super Bat, bueno, que cumplirán 17 años y que la fuerza, eh, perdón, perdón, perdón, y que la farsa es fuerte en su hija pero no en el hijo. Y le entrega la kriptonita o, o, o como se llame. La cosa estrella cripto te será de la muerte. Que por lo visto tiene el poder de congelar el planeta. Mientras tanto, en la Tierra, un fanegas con poderes compra hielo, y le da igual que atraque en el supermercado, él solo quiere su hielo. Parece que se anticipó a la crisis del hielo que tenemos, ¿eh? También está preocupado porque los niños que juegan al fútbol no estropen su coche. Y bueno, Superbad pasa de los incendios, ni siquiera se da cuenta de que llega la nave de bromista oscuro. Pero nuestro amigo tiene otras cosas más importantes de las que preocuparse, ya que le rechazan de todos los trabajos. Con él convive Wonder Woman, perdón, Gin Maravilla, y le cuenta que lo rechazaron. No te rindas. Seguramente alguien te contratará. Ya sabéis, amigos, nunca perdáis la esperanza. ¡Consejo random! ¿Me oíste, Bruce Kent? ¿Eh? Antes de continuar, queremos presentaros la nueva colección de Editorial Salvat, Universo DC, que está centrada en un apasionante viaje al multiverso de DC, donde se reúnen las grandes historias de héroes y antihéroes de DC y de todas sus dimensiones paralelas. Aquí tengo las primeras entregas de la colección, y como veis, se trata de una edición de muy buena calidad y de tapadura. Podéis encontrarlos en kioscos o mediante suscripción en la web de Salvat, así que aquí os dejo el link para que os podáis suscribir. Ya que al hacerlo tendréis varios regalos exclusivos, como por ejemplo un llavero de Rothschild, una taza de Batman que cambia de diseño al llenarla con bebidas calientes, una lámina de metal de Harley Quinn y un par de sujetalibros espectaculares para presumir de colección. Además, el envío es gratuito y así te ahorras el paseo hasta el kiosco. También tienes la suscripción premium en la que además de tener todo lo anterior, conseguirás los cuatro libros de crisis final en gran formato. Por último, resaltar que la colección incluye toda la saga de Watchmen, incluidas las precuelas y la secuela de Doomsday Clock, así que no te lo pienses más, y ahora, sigamos con el vídeo. La hija, Reya, tiene poderes y cada día aprende algo nuevo. En cambio, su hijo Lucas no tiene habilidades y construye roboces cochambrosos. Esta cosa es horrible. En otra parte se reúnen varios villanos. Dark Jocter. Liz Luthor. <risa> Pero bueno, como en la película les llaman como les da la gana, nosotros también haremos lo mismo. ¿Quieres ver un lápiz desaparecer? <risa> Arturito se carga la urna con las cenizas de la madre de Bruce Kent. ¡Ojo! Que dentro también estaban las perlas del collar. En fin, que Bruce intenta recordar tiempos mejores, pero no le cierra el cinturón. El plan de Liz Luthor y el Bromas es robarle los poderes a Lucas. Pero vamos a ver, hombre, que llevas el bastón en la mano y luego te apoyas en él para caminar. Bueno, lo primero será robar los poderes y luego se los pasará a su ejército y congelará el planeta con la estrella Crypto Tesseract y este trasto. Parece una cafetera con cosas científicas pegadas con cinta. Superbat celebra el cumpleaños de sus hijos con una fiesta a la que llega... ¡Oh, por Dios! ¡Tony! ¡No! Pero si sí es el gran Ironing Man. ¿Pero esto qué es? Y atención al juego de palabras. Hola. Sí, maravilla! ¡Te ves maravillosa en esos jeans! En la fiesta se ha colado Liz Luthor y el Risas, que observan un peculiar duelo entre hermana y hermano en plan Street Fighter, pero mal. Accidentalmente se moja el reactor plancha de Tony Stark, que explota. Lucas culpa a su padre de la muerte de Tony Starch y Liz Luthor le convence para que se lleve su coche. Mientras, el carcajadas usa el lado travieso de la farsa. Por suerte aparece Reya, que los salva, y el chiste se va. Batman le pide ayuda ahora a sus amigos, pero el Capitán México le cuenta una excusa, Catwoman también... Y Thor que es una mezcla entre Thor y Chewaka, pues directamente se va. El Guasón convence a Lucas para que se una a ellos. Toma un caramelo... <risa> Por otro lado, Jin recuerda que el chascarrillos dijo que estaba usando el lado travioso de la farsa Con lo que tiene que haber un lado bonachón Y hay alguien que puede saber cómo usarlo El increíble maestro Yoga Reya discute con su padre y al día siguiente ha desaparecido porque fue a buscar a su hermano Bruce irá a hablar con Yoga y Jin llamará a Lando Ayúdame Lando Fury, eres mi única esperanza Mientras tanto, Luthor sigue con el plan de usar el ADN de Lucas para transferirlo a sus esbirros y tener así un ejército de payasos. Bruce llega al gimnasio de yoga, el cual le enseñará los caminos de la farsa. Que la farsa esta será como la fuerza en Star Wars. Es la habilidad de aceptar la travesura o la bondad. Gracias por explicarlo, maestro yoga, eh? creo que no lo había entendido. Así que empieza su entrenamiento a desatascar el váter. Y bueno, pues lo que pasará ahora no creo que pueda considerarse un chiste de peos. ¡Bum! ¡Eso es todo un clásico, perra! Durante la meditación, Bruce cuenta que perdió parte de sus poderes, pero como Yoga se aburre, se queda dormido. Jin se reúne con Lando Fury, un Samuel L. Jackson con trenzas. ¡Hola, soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! Adoro a Samuel L. Jackson, tío, con, con, con la permanente y todo. Y bueno, que se va. El entrenamiento de Bruce continúa. La siguiente clase trata sobre el control de la ira y el maestro yoga invita al antiguo rival de Bruce, Biberin, que significa lo vez no sin peinar. Y bueno, la pelea es de todo menos épica. Ella ha sido atrapada por el humorista y su hermano, que se ha pasado al lado travieso. Super travieso. Y llegó el momento de usar la estrella Crypto-Tesseract de la Muerte para congelar el planeta. Pero la cosa sale mal, y Luthor se queda calvo, porque como ya sabéis en las películas todos los calvos son malvados. Porque todos los calvos son malos. Soy... calvo ahora, ¿no? Si os está gustando este vídeo y queréis apoyar al canal, dadle al botón de gracias, hombre, y dejándose una propinilla que se agradece un montón. ¡Muchas gracias! Samuel L. Jackson está trabajando para Luthor a cambio de que le devuelva su ojo. Solo quiero dejar de usar este estúpido parche en la cara. El entrenamiento de Bruce se vuelve más intenso. Es lo bondadoso que soy? ¿A pesar de que eres travieso? Y al volver a casa se encuentra a Biberin con su mujer. Bruce empieza a tomarse su entrenamiento en serio, como un Rocky de AliExpress. En otro lado, Reya consigue liberarse, y se lleva de recuerdo un bate. Mientras, el maestro Yoga le regala unas botas a Bruce. La farsa... estará contigo... Siempre... El comediante y Lando secuestran a Jin. Luego, el payaso llega al gimnasio y les dice que secuestró a la rubia. Así que Yoga decide enfrentarse a él. ¿Ya? ¿Ya está? ¿Ya está? Bueno, esto fue anticlimático. <risa> ¡Mucho maestro, mucho gimnasio y duras 3 segundos! Lúthor no quiere darle su ojo a Samuel L. Jackson. Eres malvado. Soy el supervillano más malvado. Y bueno, que los payasos se llevan a Lando. vuelve a casa y se entera de que raptaron a la madre, así que se preparan para ir a buscarla con la ayuda de Biverin y llegan a la base de Lúthor. Y ahora toca la pelea contra el ejército de payasos. Además, les ayuda el Capitán México, Torbaca y Catwoman, que le devuelve el ojo a Samuel, que ahora es... Soy Pantera Furiosa. En fin, que una vez se han deshecho de los payasos, los Vengadores de la Justicia tendrán que detener la máquina de Lúthor. Pero antes tendrán que luchar contra los super payasos. ¡Son más cabrones que los otros! Una vez que se han librado de ellos, toca rescatar a la familia. ¡Lucas se volvió travieso! El Muecas usa sus habilidades para atraparlos, y utilizará sus risas para convertir sus poderes en palomitas. Pero Superbat usa la farsa para liberarse y Lucas se reconcilia con su familia. ¡Ojo a este error que es muy gordo! Reya abraza a su madre, pero ahora lleva en la mano el bate de béisbol. Realismo. Ahora toca detener a Luzor y Superbat consigue volver a volar. Patada en los pirindolos y adiós el sonrisas. ¡Pégales en los huevos! Un golpe en las bolas acaba con la pelea instantáneamente. Superbat lanza a su coche Luzor que explota con máquina y todo. Así que celebran la victoria con una fiesta. Resulta que los malos están vivos, pero a nadie le importa. En fin, ¿quién sabría decirnos cuántos nombres distintos le hemos dado al Joker, el Bromas o el Guasón en este vídeo? Dejadnos vuestra respuesta en los comentarios. Por cierto, Biberin no significa Lobezno despeinado, que ya os veo venir, era una broma. El nombre es un juego de palabras entre Biber, que es Castor y Wolverine. Que como todo el mundo sabe, Wolverine significa Lobezno. Fin. Recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale al like. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana para que te lleguen notificaciones de nuestros vídeos.